Hola, bienvenidos una vez más a un resumen semanal de la tecnología en iPhone Digital. Hoy vamos a hablaros del nuevo Huawei Mate 9 que va a salir dentro de nada. Vamos a analizar la batería del iPhone 7, su rendimiento y duración. Vamos a hablar un poquito de la realidad virtual en PlayStation. Y sí, también vamos a hablar de Donald Trump. ¡Vamos allá! Hola, soy Héctor de iPhone Digital, estoy con mi compañero Raúl Buenas, ¿qué tal? A todos y a todas Y vamos a comenzar el resumen semanal de tecnología hablando del Huawei Mate 9 El nuevo dispositivo que van a traer dentro de nada la empresa Huawei Con unas características muy interesantes sobre todo Su nueva cámara de fotos y la duración de la batería que te sorprenderá Vale, cuéntame, yo no, no quiero saber nada para que me lo encuentres no nada, ¿no? De esto No, lo prometo, ¿eh? Pues lo te prometo. lo cuento yo todo, mira Empezamos con el tamaño de pantalla, ¿vale? El tamaño de pantalla del Huawei eh, Mate 9 es de 5,9 pulgadas, wow. ¿vale? bastante grande, <ríe> la verdad. Es decir, que hablamos de un dispositivo que hay que compararlo con el iPhone 7 Plus en caso de querer hacer una comparativa. Sí, el competidor, vale. Vale, y el sí, 7 sí. todos sabemos que es de 5,5 pulgadas. Uh -huh. Bien, 5,9 pulgadas. También tiene cámara doble, igual que del iPhone 7 Plus. Vale, bien, mismas ¿Vale? condiciones para comparar. Sí, pero además tiene doble sensor uno especial monocromo de 20 megapíxeles y uno en color de 12 megapíxeles esta combinación lo que hace es que se vea mejor en entornos de poca iluminación uh -huh. ¿Vale? bueno, ahí ya empezan con las diferencias un poquito más interesantes porque está atacando directamente a la parte más potente de la, la fotografía sí. pero bueno, en cuanto a megapíxeles, ambos se mantienen en los 12 megapíxeles ¿vale? eh, bien, en cuanto a la tecnología interior, el chip es el chip Kirin de 960 ¿vale? de 8 núcleos uh -huh. Recordamos que el iPhone 7 Plus tiene cuatro núcleos, pero bueno, esto normalmente mmm, no indica tampoco nada. Luego, los rendimientos, en los benchmark, es cuando se sacan las puntuaciones y se ve más o menos la diferencia de rendimiento. Habrá que esperar a que salga uno de estos. Y en cuanto a, a capacidad de RAM, son 4 GB frente a 3 GB del iPhone, de iPhone 7 Plus. Sí. Vale, así que, en definitiva, pues es un modelo bastante novedoso, bastante atractivo. La cámara parece que va a ser la caña, tengo muchas ganas de verlo. Y veremos, veremos. Eh, bueno, pero yo me lo quiero comprar ya, ¿no? Para probarlo. ¿No, ¿no te bastó con el iPhone de antes de la semana pasada, ¿no? no? es que ese se me ha quedado ya muy visto. Pues aún no sé los precios ni cuándo va a estar disponible, ¿vale? Pero enseguida lo sabremos y cuando se sepa bueno, bueno, lo A ver si lo sacan ahora para Navidad <risa> o lo que sea, ya podemos ver los resultados <risa> dentro de poco. Seguro, eso seguro. Sin embargo, hay una característica muy interesante que no te he llegado a comentar y es la batería. Aseguran que el tiempo de duración de la batería va a llegar a las 48 horas vale Claro, lo apago a la pantalla, pongo modo avión, que no me llegue ninguna notificación y casi cualquier modelo, cualquier smartphone, ya en principio es con uso, pero esto es difícil de creer la verdad. Pero bueno, teniendo en cuenta también que el diseño es muy parecido al de iPhone 7 en cuanto a tamaño y peso. Prácticamente coinciden con el 7 Plus ¿Sí? mm. Y eso que tiene una pantalla superior, la verdad es que es curioso sí Bueno, cuando he visto tamaño me refería a grosor más bien Obviamente el ancho y el alto es un poquito superior Sí, pero que mantiene el peso, me refiero sí. que es decir, eh, las dimensiones son mayores pero mantiene el mismo peso Entonces es sorprendente que entre comillas proporcionalmente es más ligero Sí, habrá que ver es, eh, qué han hecho con la tecnología de la batería para que si consiguen cumplir esto También hablan de un modo de carga ultra rápida en 20 minutos Esperemos que no les pase como al Note anterior, que ya sabemos lo que pasó con esto de la carga ultra rápida Y nada, aprovecho que hemos hablado de la batería para enlazar con el siguiente tema Vamos sí. a analizar las baterías del iPhone 7 Que realmente es un portal que ha analizado las baterías de muchísimos dispositivos, muchísimos smartphones Y el iPhone 7 no ha quedado tan bien como se esperaba Se esperaba que superara el rendimiento al del S6 y al 6S y Pero sin embargo, no, si es el modelo superior de hecho lo dijo Tim Cook en la presentación que iba a ser superior y sin embargo parece que más o menos se mantiene no hay mucha diferencia Ay, otra vez Apple ahí pecando de la batería siempre igual la verdad a ver, qué años qué año nos sorprenden con la batería y mira las pruebas que han hecho son se mantiene la batería la pantalla encendida todo el tiempo vale, vale. iban imitando gestos humanos o sea, de vez en cuando hacen pulsaciones en algunos sitios o ejecutan programas etcétera vale la cosa está en que el 6S Plus y el 7 Plus han sacado 9 horas y 10 minutos de autonomía vale. Con ejecución y la pantalla siempre encendida El 7 ha empatado más o menos igual que el Google Pixel y el iPhone SE Con 7 horas y 45 minutos vale. eh, Hablamos de casi de 1 hora y media de diferencia entre la versión Plus y la versión normal sí. Que es bastante interesante tener en cuenta Por ejemplo, para compararlo con otros dispositivos, el Galaxy S7 11 horas ¿vale? Más incluso que el 7 Plus Oh, son muchísimos. Y el récord hasta ahora de todo lo que han probado es el LG X Power, ¿vale? LGX Power. Sí. 15 horas y 18 minutos. Pues es, es el doble, un poco más del doble. Exactamente. De 7 y pico a 15, más o menos. Hay que tener en cuenta que estos son datos reales, son pruebas que ellos han realizado y realmente este dispositivo ha aguantado 15 horas encendido con la pantalla encendida. No son promesas como las 48 horas que hemos hablado antes. Vale. Que ahora habrá que ver si eso realmente se cumple o no. Porque. En el resto de componentes es muy fácil, bueno es muy fácil. Han ido avanzando, haciendo miniaturización, ¿no? Cada vez componentes más pequeños, entonces en el mismo espacio conseguimos más rendimiento. Pero eso no está pasando con las baterías, o al menos pasa muy poquito. Sí. El espacio se mantiene y la capacidad casi casi que se mantiene. Entonces bueno, veremos qué es lo que tal este Huawei para la batería para que dure 48 horas. Y nada, hablando de baterías, hoy presentamos un producto. Sí. Es el Xiaomi Power Bank eh, He puesto aquí la tarjeta para que veáis un poco la diferencia de tamaño, no sé si lo veis Es exactamente casi igual que una tarjeta de crédito, ¿vale? Eh, no copiéis el CVC, no tengo casi nada en la cuenta bancaria, o sea que no, no, no molesté ni nada, ¿vale? Que por aquí me han avisado, mi asesor de seguridad me ha dicho ya, cuidado y tal eh, Bueno, es un regalo que le hice a mi hermana y bueno, puedo deciros que ahora mismo con los tipos de ofertas que hay del 11, 1.1, bueno, el single y todo el tema de Black Friday, uh -huh. puedes encontrarla por eh, 13,75 euros, más o menos, unos 15 dólares. Uh -huh. Y la verdad que es una pasada porque mira qué pequeña que es. Y te voy a decir bastante las características que tiene. Mira, eh, tiene un chip de alto rendimiento para la carga y descarga. Uh -huh. El rendimiento que tiene a la hora de la carga es un 93%, la verdad que es uno de los más altos que he visto hasta ahora. Uh -huh. Es una batería externa de 10.000 mAh, eh, ¿de acuerdo? El único problema que le veo es que pesa un poco, ¿vale? Son 200 gramos. A ver, Pero la verdad que te puedo decir que según las pruebas que he estado haciendo, que he estado un día que otro eh, recargando dispositivos, me ha, me ha podido cargar un smartphone eh, al 100%. Y luego una tablet eh, al 50% más o menos. O sea que es una pasada. Te puedes ir por ahí de viaje, etc. Y mira el poco espacio que ocupas. Hombre, el diseño también está bastante interesante. Yo tengo una de 8.500 creo. Y el peso es casi, casi el mismo. No me parece que sea muy, muy superior este, la verdad. Uh -huh. Y el diseño, de digo, es bastante bonito. La mía es un cacharro negro bastante feo. Bueno, es una carcasa metalizada, reforzada. No sé si llega a ser ionizada o no, ¿vale? Uh -huh. Y luego las dimensiones, para, si os queréis hacer una idea exacta, porque ya sé que cuando grabamos un vídeo o una imagen siempre engaña mm -hmm. En centímetros es un 9,1 x por 6 x 2,7, ¿de acuerdo? Y luego en inch o inches, no sé cómo se pronuncia en inglés, 3,58 x 237 x 1,06 De todas formas, yo siempre os dejo abajo el letrero para que veáis las dimensiones que tienen Y bueno, eh, os dejaremos un enlace eh, en la descripción para que podáis ver eh, <risa> dónde podéis comprarla eh, os digo, los gastos de envío son gratuitos y te recuerdo, era 13, 13 euros aproximadamente y 15 dólares. Ahora aprovechamos esta, estos días que hay ofertas muy buenas en tema de tecnología. Exactamente. Y puedes ser un gran compañero, ya te he dicho, en el tema de viaje o cuando vamos por ahí para, para poder aguantar todo el día o más eh, con, con una energía extra. ¿vale? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, y ahora ya toca el tema de la PlayStation VR, ¿no? La sí. realidad virtual de hoy está de... haciendo la cosa muy variada. Hablamos de dispositivos, de accesorios y de bueno, este no es el de PlayStation, pero lo hemos traído para que os hagáis una idea. Sí, algún día. Más o menos... os tenemos Los temas que hacer alguna reproducción o un pequeño eh, <coughs> bueno review de esta gafas de realidad virtual o cómo podéis ver vídeos de realidad virtual en YouTube o o con algún tipo de juego, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la PlayStation VR que ya el lanzamiento ya está disponible, la puedes comprar por 399 euros aproximadamente. En algunos sitios la he visto más barata, pero bueno, eh, ya depende de ofertas y de diferentes tiendas. Uh -huh. Eh, no, os, no os confiéis porque eso es realmente lo que vale la gafa pero es que luego tienes que aparte comprarle la playstation, la cámara. <risa> Me has hecho ilusiones porque estaba pensando oye pues no está tan mal, a lo mejor para navidades podría caer, o sea ¿me dices sí. que las gafas de la playstation VR cuestan 399 euros, euros. Sí. y luego aparte, y aparte la cámara que vale 50 euros que es necesaria para que funcione y como has comentado la playstation. ya vale. bueno ya sé que es quien tenga ya la Playstation 4 Pues bueno, ya tienes algo adelantado No tienes que gastarte dinero Pero por qué vamos a hablar de la Playstation VR De las gafas de realidad virtual de, de Sony Porque bueno, tiene ciertas cierta ventaja Respecto a, a lo mejor la, la de HTC, la Vive O la de Oculus Rift Un poco es el precio y también el tema De que, claro, como van a hacer el lanzamiento eh, Han aprovechado para que tenga eh, Un catálogo de juegos Y como comprenderás, como viene de la mano de Sony Pues eh, tienen mucha mayor jugabilidad Que cualquier otro tipo de vemos o otro tipo de... Sí, porque algunos de los juegos así de VR que hemos probado son un poquito... sosos, ¿no? Que te espanta sí. algo más de chicha, enseguida te los acabas ¿Y qué tipo de juegos son entonces? Bueno, juego? antes de eso, eh, voy a comentaros un poco las características que, técnicas que tiene la VR. Os pondré uh -huh. ahora una imagen para que veáis, porque realmente es increíble la, la gafas de relieve virtual de Sony. Las características son, pantalla de 5,7 pulgadas, uh -huh. una resolución HD, la velocidad de refresco o de actualización es entre 90 y 100 MHz. Uh -huh. El campo de visión que tienes con la gafa son de, de 100 grados. Y luego tiene un micrófono. Eh, de sensor, tiene giroscopio, acelerómetro. Y luego uh -huh. tiene una conexión HDMI, USB. Y bueno, pues más o menos así en general son los datos técnicos más importantes a tener en cuenta. Sí, muy completa la verdad, muy interesante Sí. Y luego, bueno, me habías preguntado por el tema de los juegos que hay disponibles. Hay uno que es el de Batman, que es Arkham. Está bastante interesante porque, bueno, vas haciendo ciertos puzzles, tienes que meterte en algunos lugares y resolver algunos rompecabezas, ¿no? Pero lo malo es que, bueno, enseguida que ya estás ahí cogiendo el truquillo y tal, pues se hace corto y ya no no puede se volver, acaba se acaba bueno no se puede tener todo no se puede tener Batman y encima capaz <risa> <Gama risa> de la virtual, ¿no? sí pero bueno bien por lo menos es bastante mejor que otros juegos que no hemos estado viendo por ahí sí que se quedan bastante cortos luego también Ajá. está el tema de oh, a quien le gusta la simulación de coches eh, posiblemente algunos conocéis el Drive Club está ahora también el juego para VR Drive Club VR uh -huh. y bueno lo bueno que tiene que también quiero haceros ver para que no llevéis un chasco es que la calidad de imagen que podéis eh, ver en los juegos que son para VR, para realidad virtual, es bastante más baja que lo normal Porque tú ten claro. en cuenta que necesitas poner dos imágenes, procesarlas, porque tienes que ver una por cada ojo Claro, renderizar o renderiza dos imágenes desde distintas posiciones Entonces, sí. en teoría más o menos es como que el rendimiento baja la mitad, aunque no sea exactamente así Pero claro, es normal que se vea un poquito inferior a inferior todo. Pero bueno, la, lo bueno es que por la otra parte ganas en inversión, o sea, en meterte en, realmente en la acción. Eso es lo que sí. realmente ganas. Pires un poco de calidad de imagen, pero el sentirte dentro del juego que consigues con una gafas del Vamos a ver, estamos hablando de ponerte en la piel de Batman ahí en media persona. <risa> Yo creo que, que merece la pena bajar un poquito el nivel gráfico. Y bueno, oye, si se ve como una PlayStation 3 o algo así o dos, pues bueno no Más que suficiente. Entonces, bueno, el Drive Club, como os he comentado, también es bastante interesante. Y luego ya eh, uno que se llama, un momento, te lo digo ahora mismo, eh, Mechanic Mechanized Combat. Bueno, bien, vale Yo sigo dando mis clases de inglés, ¿eh? Que yo poco a poco voy mejorando mi pronunciación Aunque no lo creáis, ¿eh? a Poco a poco a ver. Y ese juego es, pues, un poco así De combate entre robots, etc Y bueno, eh, le puede dar cierta vidilla Al tema de los eSports Y bueno, veremos a ver Si ah. la gente empieza a jugar bastante A este, este último juego que te he comentado ¿Sí? eh, Pues puede convertirse también En, en un juego de, de referencia Dentro de la realidad virtual ¿Tú crees? ESports eh, con realidad virtual Podría ser interesante, ¿no? Eh, bueno, esa algo avanzarse mucho a eso porque realmente de eSports eh, bueno es algo que está avanzando poco a poco y ya avanzarse algo más de realidad virtual a lo mejor es un poco pronto por lo menos yo no, no sé a decirte ahora mismo bueno, y de realidad virtual pasamos a la realidad real, ¿no? Pues real para llevarnos las manos en la cabeza o... Lo... <risa> bueno, eso a cada uno ya que lo vea. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema que se ha hablado mucho esta semana eh, en el ámbito político, pero nosotros vamos a, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de Donald Trump, pero un poco la relación que ha tenido con Apple durante todo este tiempo. Sí. Y qué es lo que puede suceder para, para Apple, y no solo para Apple, sino para los gigantes de la tecnología de allí, Google, Microsoft... Etcétera. Sí, exactamente. Bueno, como todos sabéis, las elecciones que han pasado esta semana, ya sabemos que Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos. Eh, y a primeros de año, en 2016, cuando estaba haciendo campaña, etc., uh -huh. una de las cosas que comentó es que él creía que Apple, las fábricas de Apple eh, de producción, eh, estuviesen dentro de Estados Unidos. Exactamente, porque sabéis que se fabrican en China casi todos los componentes, aunque no todos. Sobre todo para el iPhone. Y lo que quería un poquito es eso, es que la producción se genere dentro de Estados Unidos, imagino que para dar más empleo y de más calidad a los nacionales, ¿no? La cosa está en que, bueno, realmente se ha comentado mucho que eso no se puede hacer, no tiene potestad realmente por mucho que sea eh, presidente para hacerlo, pero sí que puede intentar penalizar esa, ese estar fuera para obligarles a que entren dentro porque sí. se haga más rentable. Y están hablando, o habló en su momento, de poner un impuesto de un 30%, Sí, 30-35% más o menos, ¿Sí? por ahí, sí. a la producción que se hiciera fuera del país. Mm. Claro, de eso, al volumen que trabaja Apple, un crédito en 5% es, bueno, son muchos millones, ¿no? No voy a ponerme a calcularlo, pero sí. hablamos de una cantidad bastante, bastante importante. Entonces, bueno, habría que ver un poco por dónde va a tirar, si va a mantener un poco esta, digamos, promesa, o que no creo que no estaba en su programa, no, no, sé, no sé si era promesa o qué. Pero a ver qué tipo de movimientos va a hacer en este tipo porque bueno, puede afectar mucho la tecnología a las sí. compañías a empresas como Google, Amazon, Microsoft, eh, de ese tipo, vamos, si podría ser un, un largo etcétera Sí, sin embargo por ejemplo los MacBook, creo que sí que se, o los Pro me parece que son, sí que sí. se producen íntegramente allí en Estados Unidos O sea que esa parte de esa gama digamos no se vería afectada Pero es una pequeña parte de, realmente de, de los productos o... Que tiene ahora mismo. Sí, porque bueno, según parece es que Estados Unidos sí es muy potente diseñado y tal, pero a nivel industrial es difícil compararse con China, claro. ¿no? Mm. Así que nada, veremos un poco qué es lo que pasa y también un poco ver este tema de la actualidad que se está hablando mucho desde este punto de vista. Sí, lo seguimos de cerca. Pues bueno, eh, como sabéis esto es un resumen de todos los domingos, eh, seguid dejando vuestros comentarios pues si queréis proponer alguna propuesta de alguna noticia que os parezca interesante y que queréis que hable, hablemos. Uh -huh. Si tenéis alguna duda, algún problema que tengáis con algún dispositivo, con sí. algún, el sistema operativo, etc. También lo podéis eh, comentar y a lo mejor podemos hacer también algún día eh, cómo solucionar algún problema con, con lo que tengáis vosotros y bueno eh, pues de momento suscribiros al canal para que os lleguen avisos dejar like en, en el vídeo y bueno por mi parte nada más si tú tienes que decir algo esto nada más solamente saludados a todos y a todas y nos vemos en el siguiente vídeo el domingo que viene vale nos vemos hasta luego hasta luego